Ay, Oli, no sé qué onda este horario. Pero bueno. Buenas, buenas, Oli. Voy a sacar los, las primeras cartitas de siempre que son las cartitas de la suerte. Hoy estoy de piloto, llueve. No sé si se escucha la lluvia, me Voy a arrancar entonces. Voy a sacar el totem de poder para ver qué cartita trae para el stream. A ver. El caballo. Born to be wild.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 Y abrirte a gente nueva y conocer culturas desconocidas. Bueno, a ver este. ¿Qué sale a nivel Rey Salió esta carta que es Chakra Plexo Solar. Bueno, quiero aclarar algo en base a esta carta que salió hoy, ¿no? Esta semana que viene va a ser súper difícil, media complicadita, ¿no? Eh, está. Como siempre yo vengo hablando, yo soy más bien astróloga. está Quirón, el sanador herido en Aries. Pero ya estuvo manoseado hace 15 días atrás, hace 20 días atrás. Y ahora falta que pase el sol por arriba de Quirón, el sanador herido, ¿no? Entonces, se termina de iluminar un poco más allá, sobre todos estos dolores que tenemos de infancia. Quirón, el sanador herido, al estar en Aries, es querer arrancar algo y no poder también, inclusive, ¿no? Así que... Acá puede haber algunos pleitos, como digo, por cuestiones de ego inclusive, ¿no? Esto quería decir con respecto al plexo solar, que justamente habla de que el sol, el sol lo que hace es iluminar verdades. En este caso es iluminar tu trauma, tu dolorcito, tu no sé qué te duele en la vida, ¿entendés? No sé, en cuestiones, no sé, puede ser de cualquier tipo acá. Esto igual depende de tu ascendente, de dónde caiga. Hay que ver bien dónde tiene Aries cada uno en la carta astral, ¿no? Pero bueno. Eh, esta carta tiene que ver con esto puntualmente que pueden pasar cuestiones que con respecto al ego, ¿no? inclusive esto es lo, lo que quería decir. Dice el chakra plexo solar como mensaje de rey Xanación. Esta carta aparece para que se revea qué concepto tenemos de nosotros mismos y desde qué lugar nos vinculamos con el otro. Si nuestro ego está sano, nos relacionaremos de manera saludable con nosotros mismos y por ende con los Si el ego está muy bajo, nos pondremos disfraces para ocultar esas sombras que creemos tener y viviremos en la defensiva para no ser heridos. Lo dije. Un ego muy alto no será ser soberbios y por ende perderemos la oportunidad que brinda cada situación y persona que aparece en nuestras vidas para aprender nuevas lecciones. Este centro emocional depende de tus pensamientos. Cuida que sean positivos siempre. Aquí también yace nuestra voluntad de hacer. Armonízalo con citrinos y aromas de lavanda. Bueno, el plexo solar, digamos, en este caso habla de que también es una cuestión de hacer, ¿no? El caballo también simboliza animarse igual a lo que uno quiere hacer. Por ahí puede haber conflictos, siempre es normal, ¿no? Siendo humanos, es normal que puedan pasar cosas, pero pese a las cuestiones de ego o a las cuestiones de dolor, lo que sea, es importante continuar, ¿no? Continuar, de todas maneras. Así que, bueno, el plexo solar, como decía ahí, tiene que ver con la energía del hacer, ¿no? Bueno, voy a arrancar con a ver las energías que tenemos. Que ya, como dije, es una semana súper complicada. Siguen saliendo cositas a la luz. Así que hay que tener paciencia. Voy a arrancar con Arias entonces a ver qué sale. Arias que es el signo más afectado por Quirón, ¿no? Siendo que Quirón está ahí. Así que bueno, dice, se caen aclaraciones y ley. Cosas que tienen que ver con... Ah, ah, para, para, para, para. Este es un mensaje para mí, porque dice aclaraciones y la balanza. Tengo que aclarar, aclarar esto y el tarot me hizo acordar. El eh, 4, mañana, mañana pasado, hay una luna llena en Libra y acá se ve la balanza. Esto tenía que decir, que me había olvidado. Mirá qué loco el tarot. Hay una luna llena en Libra, que Libra tiene que ver con las relaciones, ¿no? Entonces... Puede ser que salgan cositas a la luz, viste que yo la semana pasada hice un horóscopo de qué siente por vos, una cosa así. Todo el mundo está siendo afectado a nivel sentimental. Libra rige las relaciones, a tu pareja, ¿no? Eh, bueno, hay una luna llena en Libra que para los que son de Libra, tienen planetas en Libra, eh, sale algo a la luz de su propia personalidad, ¿no? Eh, esto era importante decir que la balanza rige a Libra, ¿no? Eh, bueno, y Libra rige las relaciones, eh, gente que tiene muchos planetas en Libra es medio como que no pueden estar solos o solas, ¿no? Como que siempre tienen que estar en una, en un vínculo, eh, apoyándose en otra persona que los ayude a equilibrarse, ¿no? Así que bueno, esta semana salen cosas a la luz de cómo se relaciona uno con respecto al otro, y justamente por eso había salido el chakra plexo solar que tiene que ver con eh, que a veces uno se relaciona desde el ego, y por no ser herido o ser herido, etcétera, surgen estas cuestiones, ¿no? Así que bienvenido ¿sí? a este mensaje que, que me tiró el tarot para que hable. Eh, salen cosas a la luz con respecto a nuestros vínculos. Cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? Si sanamente o equivocadamente. Eh, y, y los que tienen pareja ni hablar eh, pueden descubrir cosas, inclusive, ¿no? A ver qué dice acá. ¿Qué se cayó? ¿Qué es esto? Dice hogar, amistad, pasiones, progreso y amor. Hogar, amistad, pasiones, progreso y amor. ¿Qué pasa con las pasiones? Eh, a ver, ¿por qué es un tema? No, Porque acá el caballo decía de que uno se enfoque en lo que quiere hacer, en lo que a uno le gusta, en el espíritu salvaje y demás, ¿no? Y acá está hablando también de las pasiones. Acá puede ser que eh, si uno no está en pareja, también es como se vincula con, los, con las amistades, ¿no? Inclusive también. Eh, y en este caso, bueno, ¿va a haber un avance? ¿Y qué pasa con el amor? Pero esto es un mensaje general, es otra cosa esto dice inspiraciones oh bueno eh, la gente que está mal sentimentalmente eh, pierde un poco la chispa inclusive en la vida no eh, también los cortes de luz <ríe> que pueden seguir habiendo bueno a mí se me cortó la luz hoy por eso me conecté tarde lo vuelvo a leer como mensaje general dice hogar amistad pasiones progreso amor inspiraciones bueno el amor no sé qué pasa ahí se apaga la, <ríe> la llamita <ríe> bueno arranco no si el tarot me deja a ver ahí es qué tenemos Dice, enmienda, fantasía, engaños, pasiones y luchas. ¿Ves? Oh, la semana pasada para Aries había salido súper picante también eh, con respecto a ¿qué, qué siente por mí, ¿no? Una cosa así. Es que hay un tema entre cómo es uno con cómo se refleja sobre el otro. Dicen que las relaciones también tienen que ver con un poco un espejo de uno mismo, inclusive, ¿no? Entonces, para Aries salió enmienda, fantasía, engaño, pasiones y luchas. Esto, ya te digo, pueden salir cosas a la luz sobre un engaño que hubo o anteriormente, ¿no? Una pelea que tiene que ver con cosas que uno ha, ha imaginado, puede ser también, inclusive. Atención a la gente que tiene mucha imaginación, porque esto también puede ser una causa, un motivo de, de pelea, ¿no? Eh, y acá dice que hay engaños, con, no sé, porque esto sí... A ver, no soy la carta del amor, soy la carta de las pasiones. O sea, que cualquier cosa que pase no es por amor, digamos, sino que es más bien por pasión en sí, ¿no? ¿Y qué pasa con tus hobbies? ¿Qué pasa con lo que te apasiona a vos en sí? Porque acá sí hay luchas, hay peleitas de cortecito. Mira el látigo, la navajita, eh, la, la espada, ¿no? Pa tremendo. Te compadezco, Aries. Yo tengo algunos planetas en Aries también, así que está súper difícil. Hay que ver la carta astral, ¿no? Bueno, si alguien quiere una lectura personalizada con carta astral, yo hago. Me tienen que hablar por Instagram, siempre lo dejo acá en los comentarios. Bueno, acá sale cosas que están en secreto, digamos, acá puede ser que, no sé, en un evento, suponete, te enteraste de algo. Un evento público, ¿no? Esto es una situación en que se dijo públicamente algo que era que se estaba bastante oculto, por así decirlo, ¿no? A ver... Eh, aparte de esto, igual sí, hay un reconocimiento de todas maneras y. como si fuese que a ver, sale algo a la luz, pero que a vos en el fondo te va a dejar más tranquilo, tranquila. Aries se lleva muy bien con las peleas y con, la, con las luchas, ¿no? A no ser que algunos entrenen o hagan artes marciales, porque dice pasiones y luchas, eh, a veces. Eh, hay gente que se dedica a esto, ¿no? Porque también mira cómo se encuentra la paz luego de este reconocimiento de este secreto. O sea, es como que se tiene en secreto algo que, que, que ya no se puede sostener más, ¿no? Por así decirlo. A ver qué más dice Ollosen para Aries. Que está rara esta energía. Bueno, acá aparecen dos energías ya directamente, ¿no? Para los que están en pareja sale claramente la pareja, sale la participación, después salen los enamorados y en secreto, ¿ves? Hay secretos acá. No sé, Aries, si no está saliendo con alguien y no se lo cuento a nadie, o cómo sería la cuestión acá, ¿no? Eh, porque más allá de que hubo... Si hubo peleas en algún momento fue por un exceso de fantasía que tiene la otra persona, o uno mismo, ¿no? Hay que ver esto. Pero sinceramente siento que ya se aclaran algunas cosas, puede ser... O ya hay una especie de confesión de sentimientos, ¿no? Inclusive luego de una pelea, luego de un quilombo bárbaro que puede haber pasado, ¿no? O por ahí simplemente Aries quería hacer algo no se animaba a decirle esto a la otra persona o algo así. Entonces se ve acá ya directamente una pareja en este caso, ¿no? Claramente, ¿no? Los en fuego son encima. Acá puede ser que luego de un pequeño apagón vuelva a iniciarse toda la, la situación de salvajismo que salió acá el caballo bueno eh, de todas maneras sí siento que sí hay cuestiones acá de secretos de como que tal vez es tener un vínculo y protegerlo de, del chusmerío o del que dirán no que era algo que había salido en las lecturas anteriores para algunos signos así que acá es ya Puede ser un encuentro o un vínculo que se da en secreto, sinceramente. Acá Aries te recomiendo no decir mucho, ¿no? Esta semana va a estar muy picante. Para los que ven mis videos ya pueden darse cuenta de que para todos los signos lo que se recomienda acá es ir despacito, más allá de sí enfocarse en lo que uno tiene ganas de hacer, en cómo uno realmente es, ¿no? Mm, cuidado con las caretas, porque acá salen verdades, como digo, ¿no? Eh, siento que para Aries eh, se viene... Un encuentro con alguien, pero no se va a decir mucho, ¿no? Esto va a dar más tranquilidad que que salga la luz o que se meta gente, ¿no? Luego de un engaño, luego de una pelea. Es que sí, las energías están raras. Así que bueno. Bueno, continúo con Tauro entonces. A ver, qué ondas las energías. A ver, Tauro, bueno, como decía, tenemos a Venus en Tauro, ¿no? Venus en Tauro. Venus es el planeta del amor, de las relaciones... Así que para los que están en un vínculo ya, eh, está bastante bien aspectado para mantenerse fiel, ¿no? <ríe> Así que, bueno. Voy a ver qué energías tenemos para Tauro. A ver, Tauro, ¿qué viene para Tauro en el futuro cercano? Gracias por seguirme, por suscribirte, por tu donación, por tu regalito. Den like, compartan. Bueno, dice, eh, destino, sabiduría, amor, luchas. Imprudencia. Oh, destino, sabiduría. Amor, lucha. Imprudencia. Mira, hay un avance igual, pero es súper lento. ¿Por qué la gente está muy sufriendo? Muy sufriendo. Dios... Porque son zorrota. Sí, porque dice amor y lucha, ¿no? Y sale el zorro. El zorro es una energía cazadora, ¿no? Esto puede ser... A ver, vamos a aclarar un poco más. Para no decir cualquier cosa. Bueno, mira, Acá hay energía astuta sobre cuestiones medias infantiles. Esto puede ser que si, sí, no sé, algunos no tienen hijos, pase algo con los hijos, ¿no? Hay una pequeña peleita. Esto es lo que estoy viendo acá. Dice, amor, luchas y prudencia. Hay que ir despacio, Tauro, porque, como te digo, están saliendo cosas a la luz. Tal vez, como digo, esta semana puede ser que uno se entere sobre algunas cosas ya hasta está saliendo la sabiduría como que sabes algo, ¿no? clave, sobre una persona de tu interés a nivel sentimental, sale la carta del amor incareteable, ¿no? acá igual, ya te digo, sale la, eh, a la luz algo con respecto a una pelea por ahí simplemente te enteras que, eh, no sé suponete que, no sé que estás solo, sola, ¿no? te enteras que la persona de tu interés o que te, te, te interesaba antes, no sé una ex se peleó con la persona que estaba ¿no? una cosa así puede salir a la luz porque acá claramente sale a la luz algo sobre una pelea. Y te dice que vos estás despacio, ¿no? Te vas a enterar de algo, me da la sensación. Eh, algo, no sé, que tiene que ver con los hijos también, inclusive, ¿no? Bueno, acá sale, por otro lado. Integración... Mira, siento que hay alguien que se estuvo aferrando mucho a algo por cuestiones económicas, ¿no? Esto puede ser que si vos tenés hijos o algo así, no sé, Supongo que te separaste y tenés hijos. Eh, hay una cuestión con el dinero en base a esto. De todas maneras, de todas maneras igual, o sea, sale que vas a encontrar como una cierta calma, no sé cómo explicarlo, porque se da vuelta la cuestión hacia algo de mucha más madurez, ¿no? Es un asunto que ya pasa a otra etapa directamente. Esto es lento, porque creo que hay una pequeña... Tal vez, no sé, supónete, no sé, tenés, no sé, pasa algo. Capaz estabas con alguien que estaba, no sé, ya en otro vínculo, ¿entendés? No sé, eso puede suceder. Sin embargo, siento que... ¿Por qué? Porque por un lado dice, amor y luchas, que esto es cuidado, despacito. Porque o ya te peleaste o hay alguien ahí, ¿no? Que está medio toxiqueando. Hay una cuestión muy astuta con respecto a alguien que fue muy inocente. Esto puede ser para vos o para una persona de tu interés, ¿no? Eh, de todas maneras, hay una especie de, como te digo, si te interesa a alguien, esto puede ser por cuestiones materiales en el medio, hay que tener cuidado con esto, porque a veces uno se aferra, no sé, mucho al trabajo, puede ser simplemente, y no se da cuenta que la vida se le pasa, ¿no? Como que hay una necesidad acá de frenar un poquito, porque de todas maneras ya estás logrando esta evolución, por así decirlo, ¿no? Se viene un cambio hacia una madurez, vas a tener las recompensas, sobre todo el trabajo que has hecho, Tauro. Esta es la sensación que me da, ¿no? Eh, acá hay cuestiones económicas, como dije. Hay dinerito. Yo creo que si venías medio mal económicamente, ya te puedes quedar tranquilo porque vas a obtener este reconocimiento o estos resultados que estás buscando, ¿no? La situación avanza. Avanza. Tal vez es darte cuenta que no todo es dinero en este mundo, ¿no? <ríe> y ya empezás a quedarte un poco más tranquilo ¿no? Como disfrutando de los frutos de tu trabajo... Bueno, pero hay gente que es jubilada, qué sé yo, ¿no? Este, sí. Y por otro lado, como te digo, atención al tema de hijos, si es que tenés o qué pasa con los hijos, porque acá sale algo a la luz con respecto a esto, ¿no? O simplemente, si no tenés hijos ni nada de eso, es inmadurez por parte de alguien. Pero después, por otro lado, salía la madurez también, así que siento que hay un avance, como la bicicleta despacito, despacito, porque es una semana difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Los que me miran ya ya saben, si saben de astrología o algo, se nota en el ambiente lo tenso que está. No sé si miran las noticias cómo estará. continuar con Géminis. Géminis tiene ese trígono ahí, ¿no? Es un signo de aire. Así que vamos a ver qué, qué sale en la luz esta semana. La luna llena termina un ciclo en el cual, ya sea con respecto a tus relaciones o a tu pareja, o la luna llena también saca verdades a la luz, ¿No? Y ni hablar la gente que tiene problemas legales o algo de eso. Está la bicicleta otra vez que dice despacito, prudencia. Vamos despacito todos porque esta semana ya se van a ir dando vueltas. Bueno, a ver, Géminis, ¿qué tenemos? Géminis, gracias por seguirme, suscribirte a mi canal, por dar like, por comentar, por compartir. Ten like. Bueno, Géminis, tenemos progreso. Protección. ¿Ves? Sí. Protección dice aclaraciones, de engaños y presentimientos. ¡Dios mío! Esta es la carta de Géminis, ya. La tiene pegada. La tiene pegada la carta de los engaños, la navajita. Géminis, Dios mío, por favor. Quiero que alguien de Géminis venga y me diga acá, en el chat. O me comente en los videos, ¿qué carajo pasa que siempre sale la carta de los engaños? Siempre, siempre, siempre, ¿no? O te engañaron o te engañaste. Fernamente. Dice progreso, protección, aclaraciones de engaño, presentimientos. Oh. ¿Y los presentimientos de qué son? La trompeta esa. Desconcierto. Oh. No sé, porque viste si vos sospechabas que alguien te engañaba, sí, se te confirma. Si vos engañaste algo, se siguen confirmando cosas, ¿no? Dios mío, por favor. Sale el tren. La escopeta dentro de la garita, el compás, la navajita que esta es para afeitar o para cortar el pelo, la trompeta y la vela apagada, el corte de luz no. Pero esto no es inspiración, es desconcierto directamente. Dios mío, por favor. Qué decepción, ¿no? Qué decepción. Bueno, eh, a ver qué más sale para Géminis, ascendente Géminis. Bueno, las escoba el látigo. Esta ya la tiene pegada a todos los signos, ¿no? Peleita, castigo, karma puede ser también. Bueno, hay que ser buenas personas, todo vuelve. Si te engañaron, ¿viste? Va a volverle, vol vuelve el mal que la gente hace. Sobre todo hoy en día, ¿no? Con las redes sociales y todo. Las mentiras tienen patas cortas más que nunca. Más que nunca. Eh, y si engañaste vos, Gemini, acá. Y bueno, ajo y agua, ¿no? A joderse y a aguantarse. <risa> en la escoba del látigo, el árbol, los peces, el ancla de la montaña. veis Hay un bloqueo ahí. ¿De todas maneras te interesa lo que es económico? No sé, porque puede haber medio como Algunas trampitas para ganar dinero. Los peces ya es abundancia igual, ¿no? Acá aparece, puede aparecer una mujer que sea de Aries. Puede ser. Eh, puede ser de Leo Sagitario y aparece un hombre que puede ser de Capricornio o Tauro o Virgo, ¿no? Un signo de tierra. Bueno, ¿qué más pasa? por qué sale la carta esta que es ya... Mirá cómo están estas personas. Mirá esta torre, ¿no? Están cayéndose en el infierno. Dios, qué difícil. ¿Cuánto estrés que sale acá? Acá hay bloqueos. Dice Paciencia. Bueno, por ahí simplemente ya te liberás de esta etapa de de esta etapa de esta engaño, ¿no? Es como que ya, ya que más queda saber, nada. Ya queda liberarse de esto este, y, y disfrutar un poco más de la vida. Bueno, por ahí te sirve, ¿no? <ríe> Liberarte de esto. Si te interesa lo que es económico, yo siento que también, ¿no? Con paciencia y a poquito vas a ir madurando este dinero. Acá... No sé, porque puede haber gente embarazada inclusive también, ¿no? A veces el tarot es literal, como siempre digo. sale esta mujer embarazada? Este hombre mirándola así, ¿no? Este, y con el piecito eh, cortando las cadenas. Y a la vez también sale esta alegría, esta alegría este festejo. No sé si no tienen un cumpleaños o cómo sería la cuestión acá. Pero yo siento que hubo mucho estrés por una pelea o por un engaño que sufriste o que hiciste, ¿no? Esto adaptar a tu situación. Pero, por otro lado, hay cierta recompensa económica, ¿no? Este, y no sé qué pasa con los bloqueos también. Porque puede ser que alguien te bloquee, ¿no? No te hable más o esa cuestión. Pero, por otro lado, esto va a ser liberador para vos, ¿no? Es como que ya hay una especie de alegría luego de estos engaños, de esto que vos presentías que iba mal, ¿no? Es como que todo lo que vos presentías, se te, te das cuenta que tenías razón, ¿no? Como que, que esa intuición era real pero bueno cuidado con esto más allá de eso como dije puede haber acá una estabilidad tal que ya aburra inclusive para algunos no porque salen los peces ¿Qué pasa con eh, cuidado con las bebidas alcohólicas también porque el árbol es salud y al lado están los peces que los peces a veces puede ser bebidas no este y estar solo anclado a esto puede ser no sé qué pasa acá con la gente que bebe mucho problemas mentales se ¿eh? ven también incluso. 200 problemas. Bueno, hagan terapia, no sé, qué sé yo. Porque acá se ve como mucho estancamiento. Tanto estancamiento te aburre, ¿no? Siento que por ahí, no sé, capaz ves mis lecturas y decís... Bueno, voy a empezar a entrenar, no o sé, a hacer algo. A liberarme de esto que me... A ver, el tema del ejercicio no es solo por cuidar la salud... Sino que también es porque es como una especie de meditación, ¿no? O sea, te cansas No sé, te dan una rutina, suponete. Dicen, bueno, sé esto, esto, lo otro. Y vos estás contando estos ejercicios de hacer y de repente, cuando querés ver, te olvidaste de tus problemas, ¿entendés? o sea, hay un tema acá con salir ya del estancamiento o de este enrosque o de este sentimiento de culpa, ¿no? así que bueno, no sé qué pasa, pero siento que hay un avance igual eh, no sé, acá ir a grupos de danza, qué sé yo, mirá cómo están las tres bailando abajo de la lluvia, me muero así que bueno, eh, siento que luego esto, como si fuese que necesitas ya salir de ahí, ¿no? salir de ahí la montaña la montaña es un gran obstáculo, es algo que es imposible, lleva mucho tiempo a escalar, ¿no? Siento esto también, como que hace un montón que venís trabajando con esto. Por ahí trabajar para salir de la depresión, qué sé yo, trabajar para salir del, de algún vicio que tengas, ¿no? O de obsesionarte con algo grave que te ha pasado, inclusive, ¿no? Eh, Quirón, el sanador herido por ascendente Géminis, está en el medio del cielo que tiene que ver con tu fama. Por ahí te hace famoso por. Algo turbio, ¿entendés? Algo feo, un, una cosa fea que ha pasado. Te lo leo de nuevo, dice, progreso, protección, aclaraciones y engaños, presentimiento y desconcierto. Pero luego de esto, o sea, es como que siento que este enrosque es el del cual vos te tenés que liberar, ¿no? Hace un largo tiempo ya que venís trabajando con esta cuestión. Pero bueno, eh, acá es eh, divirtiéndose más, sinceramente, ¿no? Hay un vínculo igual también, por ahí puede haber una especie de reconciliación inclusive, ¿no? luego de todo este quilombo eh, y hay un hombre acá mirando esto puede ser un nuevo proyecto puede ser algo que tenga que ver con dinero tranquilamente, ¿no? es un proyecto que no... a ver, si les si interesa ganar plata o algo así, supongamos que lo que importa acá es la economía todo lo que se prometa que va a ser rápido no va a ser rápido, acá se te pide que tengas paciencia por favor, o sea, es como que hay que soltar un poquito el estrés y bueno, divertirse más, veo que no sé si hay un cumpleaños o qué luego de un escándalo escándalo es un escándalo vamos, a ver cáncer ¿qué tenemos para cáncer? me bueno, es una, bueno, estaba diciendo, ¿no? es una semana bastante complicadita porque Quirón, el sanador herido va a estar siendo va a ser una conjunción con el sol y a la vez hay una luna llena en libra mañana pasado eh, salen cosas de la luz sobre las relaciones que uno tiene, ¿no? cómo uno se relaciona si es sanamente o no hasta ahora las lecturas vienen saliendo bastante picantes. Así que tengan paciencia esta semana. Eh, y si van a llorar... <ríe> bueno, salió la carta de la lucha. Dice... Luchas, presentimientos, hogar, engaños y acontecimientos. A ver, cáncer. Luchas, presentimientos, hogar, engaños y acontecimientos. Ay, Dios, ¿qué va a pasar con tu casa, con tu hogar, tu familia? Prudencia, anda despacito. A ver, vamos a seguir aclarando. Primero que hubo algunas peleas y hay como una especie de comunicación con respecto a esto, ¿no? Atención a tu zona de casa, puede ser la casa cuatro paredes o algo que pase en tu familia, ¿no? ¿Con quién vivís? A esa gente, ¿no? Acá hay un engaño, claramente, un pequeño cortecito. No es la sierra, esto es un engaño. Va a pasar algo así que tiene mucho cuidado con los familiares. No no sé si te querés mudar todo eso. No lo hagas. Ah. O lee, no sé si están Algunos, viste qué sé yo, están ahí en plan de, de mudanza. Puede ser también. ¿Por qué no? Bueno, lean toda la letra chica. Todo, todo, todo. Porque acá pueden pasar cosas en la casa. Bueno, y dice, ¿qué más dice? Tenemos el trébol. Bueno, la salud, ¿no? Puede venir un pequeño viajecito, inclusive. Y... Que te haga tomar otros caminos. Mira, igual, a ver, es un tema porque sí va a haber como cierta calma, ¿no? Eh, primero que hay como una especie de jugar, un poco, de cierta manera. A ver, puede ser que si, no sé, trabajan desde su casa o pasa algo con la casa, mismo Cáncer está haciendo algo, ¿no? Medio engañoso. Eh, como que hay una especie de jugar con la situación, ¿no? Eh, hay eventos también, esto no sé, porque por cuestión de salud te vas a alejar de algo y vas a tomar otro camino por, para estar más tranquilo, tranquila, ¿no? Mira, escuché tu voz interior, bueno, recomiendo meditaciones acá, acá aparece un hombre sanando su ego, su autoestima que había salido a la carta del plexo solar y sus pensamientos, ¿no? Bueno, por ahí algunos están haciendo terapia, qué sé yo, recomiendo siempre... Hacer terapia no significa estar re loco, al contrario, es ¿eh? para estar mejor, ¿no? Yo banco el psicoanálisis, me gusta mucho. Eh, así que. Sale. Un hombre sanando eh, estas cuestiones, claramente, ¿no? Esto es: si sos hombre cáncer, sos vos, o si te interesan los hombres, acá hay uno, ¿no? Fuertemente marcado, que puede ser de cáncer, de escorpio, o puede ser de piscis, inclusive, ¿no? Siento que puede haber mucha meditación. O tipo un retiro espiritual, una cosa así, ¿no? Como medio aislarse de alguna cuestión por indecisión. Eh, de todas maneras, eh, siento que tal vez te vas a dar cuenta que estuviste sin, modificando tu conducta en base a cuestiones que estaban sucediendo por fuera de, de, de, de tu control, por así decirlo, ¿no? Como si fuese que había personas que te estaban medio manipulando, por así decirlo. Y atención, porque puede ser cáncer mismo, ¿no? Que haya estado manipulando. Pero bueno, acá, fíjate cómo se pasa de la tranquilidad, la calma, a una intensidad, un color rojo fuerte ahí, potente, ¿no? Va a ser una semana muy intensa, ya lo digo yo. Acá puede ser que cáncer se empiece a conectar con liberarse un poco más, con salir un poco más, inclusive si venía medio calladito, calladita, ¿no? Como decir, bueno, tengo ganas de hacer esto, no lo hago porque a ver qué iban a decir, ¿no? Esto puede ser también que de repente encuentres una especie de iluminación, por así decirlo, ¿no? Como que te atrevas ya a hacer algo eh, que antes no teníamos que hacer porque tenías miedo, no sé, a lo que podía llegar a pasar, ¿no? Y te vuelvo a leer el mensaje que dice, luchas, presentimientos, hogar, engaños, acontecimientos y prudencia. ¿Ves? No sé qué pasó en tu casa o a estos temas familiares. Te estuviste moviendo muy despacio, ¿entendés? Con demasiada cautela ya para tu gusto. Eh, y bueno, como te digo, cualquier movimiento que quieras hacer es re raro, porque por un lado dice que vayas despacio, prudentemente, por otro lado, eh, acá es como te vas a terminar arriesgando algo ya, ¿no? Puede venir un viajecito inclusive también. Mm, siento que va a haber más movimiento, eh, pero esto te va a dejar más tranquilo o tranquila. Esta es la sensación que me da. Así que bueno. Energías disponibles. Cuidado igual, porque no nos olvidemos que había salido para cáncer esta carta de este hombre. Mirá cómo está, ¿no? Bueno, reiki, meditación. Algún tipo de terapia así media introspectiva puede ser. No sé por qué cáncer me da la sensación que está intentando al menos, por lo menos, cuidando un poquito la salud, ¿no? Así que bueno, reloj Bueno, continúo entonces. A ver, ¿qué onda? A ver, Leo, vamos a ver. Leo, bueno, como decía, ¿no? Eh, recién, Leo tiene arriba suyo, todos tenemos a Leo en nuestra carta astral, está Lilith. Lilith es la luna negra, es el lado oscuro de la luna, como el disco de Pink Floyd, que yo decía la otra vez, ¿no? The Dark Side of the Moon, ¿no? El lado oscuro de la luna, o sea, acá es un sentimientos picantes. Atención a dónde tenemos a Leo en nuestra carta astral, porque ahí va a estar rebelde la situación eh, y ya que estamos que había salido el caballo puede haber gente que eh, Lilith le sirva para rebelarse ¿no? de, a, ante cosas que no le gustan puede ser también puede ser un signo de rebeldía eh, puede ser eh, no sé ya directamente eh, aprender a decir que no suponete no inclusive eh, así que bueno leo sobre todo leo que lo rige el plexo solar digamos justamente no eh, el ego por así decirlo como que mal aspectado es un signo que solo piensa en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, cuando Leo vea que no tiene el reconocimiento que quiere, por ahí se enoja, ¿no? Eh, yo miro una youtuber que, es de, que sé que es de Leo, y la realidad es que la noto muy enojada. O sea, espero que no sea así para todos, ¿no? Pero como que cuando querés hacer algo, con Quirón en Aries, querés hacer algo y se complica. Más, Lilith en Leo, que también es de fuego. Eh, acá lo que uno quiere hacer y no sale es... Para quilombo, ¿eh? o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Este, bueno, como le decía a Julie, que es ascendente de Acuario, Leo es el signo de enfrente, entonces Acuario va a tener, a, a, en este caso, a Plutón. O sea, hay un montón de temas astrológicos que están cambiando a diferencia del año pasado y los meses anteriores. Entonces Acuario puede estar transformándose, transformándose, radicalmente y encima atrayendo a gente que es recontra, rebelde y uno ya quiere dejar de serlo. No, Hay como una proyección ahí entre rebeldías y estructuras muy fuertes. Así que bueno, Leo arranco <ríe> Doy mi vuelta A ver, Leo, ¿qué tenemos? Para los rebeldes de Leo, que están más rebeldes que nunca. Por no decir picante, ¿no? A ver, dice, nostalgia, ¿ves? Es lo que decía, cuando no hay un reconocimiento, mira cómo está el borracho este tomando algo con la pata de palo. Cuando no hay reconocimiento, uno se puede poner o triste o enojado, ¿no? Cualquier reacción extrema... Simboliza debilidad, inclusive, ¿no? Así que bueno, dice nostalgia, suerte, protección, bienestar y sabiduría. Más allá. ¿Ves que, como te digo, puede ser simplemente que no tengas el reconocimiento que quieras? Que esto no quiere decir que no lo tengas, ¿no? O que no seas lo suficientemente bueno para que las cosas salgan. Porque vas a tener suerte igual. Vos tenés que protegerte de, de la nostalgia, ¿no? De, de, de la propia mala onda. Hoy veía un meme que decía yo saumando mi casa sabiendo que la mala, la mala onda se yo", una cosa así. Así que esto es lo que tenés que proteger, ¿no? De, de la tristeza que puedes llegar a sentir, digamos. Porque las cosas no salgan tanto como vos querés. De todas maneras, vas a tener bienestar con respecto a tus conocimientos o estudiando un poco más la situación o no sé. Si sí, sí hay gente que estudia Porque claramente los libros es Conocer algo, estudiar alguna situación Para mejorarla, suponete, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Ves este reconocimiento que uno quiere tener? Sobre todo los leoninos que son artistas o algo así Hay un corte acá O mismo puede ser En una situación sentimental no Con alguien que te parece muy atractivo El ramo de flores es un reconocimiento O es belleza inclusive también Puede aparecer una mujer acá muy presente, que puede vibrar como libra fuerte o géminis o acuario, ¿no? Bueno, es un corte. Acá hay toxicidad ya directamente acá yo no sé si no hay vicios, inclusive para los leoninos, ¿no? Otra vez hay la carta de la salud. Esta semana, por favor, hay que cuidar la salud, es urgente. Esto puede ser también astrología, no sé, puede ser que algunos estén estudiando astrología, ¿no? las estrellas o estudiando cómo mejorar su salud puede ser inclusive cómo estar mejor meditaciones no puede ser también cuidado con las toxicidades oh. esta persona llorando lágrimas de fuego sobre este hielo ya lloraste esta semana lloras dios mío por favor bueno eh, moralidad ves aparece de nuevo una energía femenina de que puede vibrar como leo como perdón como Libra, como Géminis o Acuario, doblemente confirmado, ¿no? Eh, bueno, y el nuevo inicio, ¿ves? Guías, ¿ves? Esto es, este mensaje no puede ser tan claro. O sea, luego un sufrimiento, de esto de decir, bueno, quiero que salga, no lloro, llorás, este, hay un nuevo inicio más espiritual, por así decirlo, ¿no? Ya sin pretender demasiado, ¿no? O dándose cuenta que uno simplemente estuvo siendo su propio enemigo como que todo el tiempo podías hacer las cosas de otra manera y no te dabas cuenta que este era el camino, ¿no? El outsider es alguien, como el tema de los Ramones, <ríe> es alguien que ves que se siente chiquito, o que está rodeado de gente que, que lo hace sentir chiquito, o que no tenés el reconocimiento como te decía, ¿no? Acá hay una guía espiritual, claramente, o sea, no sé. ¿Cómo, ¿Qué estás haciendo? Puede ser que estés haciendo muchas meditaciones, algo para calmar tu mente, para darle la espalda a esto que te hace sufrir tanto, ¿no? a este aburrimiento y que encima es una tristeza tal que está todo ya bastante destruido entonces siento que este nuevo inicio va a venir por estudiar mejor la situación adaptarlo como, como a vos te resuene no pero también es para mí meditación no sé por qué o la gente que reza, que cree en Dios esas cosas porque tal vez ahí ya te vas a empezar a dar cuenta que, que no estabas Usando bien tu autoestima a tu favor, por así decirlo, ¿no? Esto a veces mal usado puede ser soberbia, como decía esa carta, pero... Bien usado... Y a veces un poquito hay que creérsela, si no, no avanzás, ¿no? Tampoco. Así que hay avance hay unas nuevas esperanzas ahí. Que es lo que veía recién que salía, ¿no? Así que bueno, esa era la cuestión. Bueno, no sé qué pasa con las amistades, que a Virgo siempre le venían saliendo el tema de los amigos, las amigas, ¿no? Es un tema muy recurrente. Así como para Géminis es el tema de los engaños, para Virgo es el tema de los amigos. <risa> no sé qué onda con los amigos. Quiero que alguien de Virgo me comente qué, qué pasa con, con las amistades, ¿no? Que venía saliendo mucho. Así que bueno, a ver Virgo, si sale de nuevo el tema de los amigos, ¿ok? Dice, desconcierto. Éxito. Éxito. Luchas. Acontecimientos. Y protección, bueno, es y todo el mundo se tiene que proteger. A veces hay que protegerse de uno mismo, como decía hoy, ¿no? A veces el tóxico, la tóxica es uno. <ríe> Los propios pensamientos, ¿no? lo Loredo de no. Desconcierto y éxito. O sea, ¿qué querías que se dé que no se estaba dando? O esta idea que querías tener que no se estaba, que no estaba llegando, ¿no? Esta inspiración que no estaba llegando. Este estímulo que necesitabas, mirá haz de copas esto es un nuevo inicio que puede ser emocional o puede ser un nuevo inicio que vos te haga bien a tu paz mental no esto es ya la situación tiene que fluir un poco más luego de ciertas peleas por ahí simplemente nos sé, estás viendo la lectura y te das cuenta que bueno esta semana tanto no me arriesgo no sé qué eh, ¿Por qué es astrológica la, la picantez, no Fight. dos veces es la lucha bueno a no ser que sea de esos virgos que entrenan y hacen artes marciales <risa> la lucha dos veces cuidado con las peleitas o no sé o si van a pelear al que sea entrenando no y bueno es así eh, que dice acontecimientos y protección ves y lo mismo que si trabajan peleando o al de ninja <risas> usen protección Ah, en serio fue joda en serio Va a, haber, va a haber un acontecimiento acá del cual vos te vas a tener que proteger de algo, ¿entendés? O sea, acá es, ya te digo, es un nuevo inicio que va a estar guerreado el asunto, ¿no? Este es un guerrero. Y, inclusive, no sé, porque los virgos que creen en la envidia, de esto acá se tienen que proteger, ¿no? Pero más allá de eso, es. por ahí simplemente no estabas haciendo algo porque decía, ah, no, van a decir esto, voy a ser criticado, no sé qué. Siento que acá hay un ya salir al mundo, ¿no? No sé qué pasa con las guías. Es un tema muy extraño. Porque sale como conflictos, pero a la vez éxito, ¿no? Por ahí salís exitosamente de una cuestión que estaba complicada avanzar. Se llega a la cúspide de algo. Y veo platita acá para Virgo también, ¿eh? Bueno, Virgo, mandame una propina. Una colaboración. Un regalito por mis lecturas. Ah, en serio, mira Dice, estuviste siendo medio condicionada, ¿eh? Virgo, sos un león, una leona rodeada de corderitos. ¿Qué pasó? No te estabas mostrando, ¿no? ¿Qué pasó que no estabas haciendo lo que vos tenías ganas de hacer antes? Eh, imagínate si crees en las envidia. ¿Cómo hace Leo Messi o, o Tini? No sé. Esa gente que es muy muy famosa. que van a no, no hacer nada porque hay? A ver si los envidian. <risa> en serio? Mira y sale. Acá hay mensajes. De nuevo sale el árbol. Bueno, esta semana, no sé. Hay que cuidar la salud. Es urgente esto. Y cuidado con el encierro. Porque puede ser esto, ¿no? puede haber mucho encierro en la casa de nuevo ahí, el tarot te está comentando que hay un nuevo inicio por ahí en secreto a ver virgo qué estudiaste qué sabes hacer no porque viene por ahí eh, la mano y va a recibir un mensaje de alguien no sé acá hay comunicación sinceramente no puede ser una firma de contrato inclusive Mm, no leo de nuevo, dice Desconcierto, éxito Luchas, acontecimientos y protección Va a pasar algo igual o sea Es como si fuese que va a pasar algo igual Pero como que no todo es tan bueno Por así decirlo, ¿no? Hay que tener cuidado con esto Esta semana, como dije, salen cosas a la luz Hay que ver dónde tenés Aries y, y, y Libra en tu carta astral A ver, ¿Libra qué sería para Virgo? La casa 2 Bueno, dentro de tus recursos, tu trabajo ¿Vos qué tenés para ofrecer? Ahí van a salir cosas a la luz, ¿no? Eh, ¿Qué estudiaste? Porque lo que uno estudia también sirve para dar algo a los demás, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, como te digo, acá vas a recibir una guía espiritual, un apoyo, algo así, no sé. Mm, algo con respecto a tus conocimientos. Por ahí vos trabajás de guía, ¿no? Que algunos de Virgo vibran, por supuesto que es Pisces. Pero bueno, como dije, viene un nuevo inicio acá. Esto es un nuevo inicio, gráfico, gráfico. Me acuerdo que en la lectura anterior había salido, así que recomiendo ir a mirarla. Acá hay inicio, como dije, una nueva etapa que tenga, que involucre también en tu salud, que es de lo que vos te tenés que proteger acá, ¿no? Para no, para no caer en estas toxicidades o en estas peleas, ¿no? Como, si, como digo yo siempre, soy una gran defensora de la terapia y de las terapias de todo tipo. Eh, la actividad física es para pensar menos, simplemente. Y de paso quedas quedás buenísima, buenísima. Y ya está, qué mejor. Es una especie de meditación, la actividad. Así que bueno. Tremendo como a todos le viene saliendo el árbol. Es una semana para cuidar la salud, claramente. Claramente. Así que bueno. A ver qué sale para Libra, a ver qué tenemos. Esta semana que sale, está la luna llena Libra. O sea, sos de Libra o Ascendente Libra. Salen cosas de cómo vos te mostrás, ¿no? De ¿Cómo vos te, te, te manejas en tus relaciones? Sobre todo que Libra rige a las relaciones, ¿no? Es la casa 7. Libra también es el signo eh, que tiene que ver con el justo equilibrio, con ser justos, ¿no? Es un signo cardenal también, así que. Bueno, a ver, Libra, ¿qué tenemos? Dice: Fantasía, Engaños, Amistad. Luchas. Y empresas. Bueno, acá salió la empresa. ¿Qué pasa con el trabajo, no? Esta carta está pegada, está pegada, pegadísima. La carta de las luchas. Fight. A no ser que entrenen y sean ninjas. Las peleitas pueden ser reales también, no? Bueno. Fuera de joda. ¿Qué pasa acá? Dice. Fantasía, engaños, amistad. A ver. ¿Tuviste algún amigo o alguna amiga que te haya traicionado? ¿Traicionaste algún amigo o una amiga? Y peleita. Esto, ojo, porque puede venir una peleita con algún amigo o una amiga, ¿no? Esta, no sé si es que, qué pasó acá, con qué se estuvo fantaseando. Dicen que uno, a veces, ¿no? Sufre más por cosas que imagina que por cosas que realmente son. A veces uno se da cuenta de que las cosas son de verdad, ¿no? Pero bueno, tenemos fantasía, engaños, amistad y luchas. Cuidado con los amigos y las amigas porque puede haber una pequeña peleita, ¿no? peleita y después con respecto a tu trabajo si tenés tu propio proyecto, emprendimiento hay secretos también a ver, para voy a sacar una más oh, a todos les sale la bicicleta bueno, andan en bicicleta ¿eh? dice empresas, secretos y prudencia empresas, secretos y prudencia con respecto a tu trabajo anda con cuidado es una semana picante eh, y con respecto a tus amistades ojo, porque puede haber peleitas a ver qué más sale Buah, les coge el látigo a ver, hay un... ¡Uh! ¡No! ¡Me muero! Es como latios, ataúd, serpiente. Jardín. ¡Uh! ¡No! ¡Repicante! Oh, bueno, por ahí Libra se la estuvo mandando, ¿no? Ojo, porque te pueden descubrir inclusive. Oh, ¡Tremendo! Acá puede haber traiciones, puede haber celos. Mira. ¿Por qué? Puede haber... Tipo de triángulos amorosos con respecto a gente del trabajo, inclusive, ¿no? Sale. Acá puede ser eh, pasiones o una fuerte pelea con discusión, o sea, real. Esto ya es una pelea fuerte, ¿no? Y después está la serpiente mirando hasta ataúd. O sea, que como que si te peleaste con alguien o te separaste o algo así, esta persona se quiere vengar directamente. O sea, esto es gráfico. Hay que tener cuidado con los amigos, las amigas, o los falsos amigos, las falsas amigas. Y con respecto al trabajo, a ver, para, porque el zorro a quién está mirando, ¿eh? No se libra si no se está desmoronando todo. Por ahí es tomar otro rumbo, ¿no? Por ahí trabajás en un ambiente laboral muy complicado, tóxico, y tenés ganas de cambiar, ¿no? Puede ser también, tomar otros caminos. Por ahí es un traslado, un traslado, o traslados dentro de lo que es el trabajo en sí, ¿no? Mira, viaje. Puede ser que venga un viaje. Ves un traslado para mí. No sé por qué. O un cambio de sección o algo así. O sea, no vas a estar como estabas antes. Acá se termina un ciclo, ¿no? Tenemos este cambio radical. ¿Ves? Esto es liberador de cierta manera. O sea, algo que se corta o se rompe para vos es para tu rape bien. O capaz, no sé, renuncias vos, ¿no? Y te vas bien, exitosamente. Pero por otro lado... Hay algo acá que, que, que genera un sufrimiento, ¿no? Cierto engaño, no sé por qué. Hay que tener cuidado. Alguien está llorando. Y tomás otros caminos. O vos estás llorando y decidís alejarte de esto. Puede venir un viajecito, como te digo, ¿eh? Es incareteable. Un viaje. No sé por qué. Por ahí algunos piensan en irse a vivir a otro lugar, ¿no? Puede ser también esto. Mira, te lo vuelvo a leer. Dice fantasías, engaños, amistad, de lucha, empresas... Secretos y prudencia. anda despacio. No sé, para mí se viene un nuevo camino dentro de lo que es eh, dinero, finanzas, trabajo. y Sí. Porque hay, hay alguien que está haciendo las cosas bien y otra persona que no. O sea, digamos, ¿no? Eh, por ahí te alejas exitosamente de, de, de, de las traiciones o de los engaños o de cosas que no, que no estuvieron haciéndose bien. ...o de alguien medio... Por le das la espalda a, a gente que vos ya reconoces como traidoras... ...y acá aparecen varias mujeres también, ¿no? Acá aparece, si te interesan los hombres, aparece uno que puede ser de Leo... ...claramente, puede ser de Sagitario... ...o puede ser de... ...no sé, Leo Sagitario me da la sensación... ...y aparecen dos mujeres posiblemente, ¿no? También, signo de fuego... ...puede ser Sagitario... Puede ser Leo o puede ser... Sí, esos signos me dan. Aries, pero no sé si tanto Aries. Y puede parecer después una mujer de Tauro Virgo Capricornio. Es una reina de diamantes, ¿no? Por dinero posiblemente tomas una cierta decisión. Aunque te duela, ¿no? Es como... Vos en el fondo sabés qué es lo mejor para vos, ¿no? Esta es la sensación que me da. Tal vez... ¿Querés tomar otro camino y esto se complica un poco? No sé, pasa algo acá con las amistades. M -m -m -m Mala idea asociarte con amigos. No te asocies con ningún amigo ninguna amiga por las dudas. <risa> Pica la situación. Otros rumbos, nuevos rumbos. <risa> bueno, vamos a ver Scorpio que tenemos para Scorpio entonces. <risa> a ver. Escorpio Salen cosas de la luz De tu pasado Cosas ocultas ¿A qué le tenés miedo? Dice Desconcierto Constancia Aclaraciones La trompeta <ríe> Y la amistad mira la carta de la amistad De nuevo, ¿no? Desconcierto Constancia Aclaraciones Presentimientos Amistad Pasiones ¿Por qué estoy sacando tantas para Scorpio? La confirmación. Mira, te lo vuelvo a leer. Desconcierto. O sea, algo no se da como vos crees que se dé. Pero esto es para todos, ¿no? Ni hablar si tenés algo en Leo. O en Arias. Vos... Como que estás, fuiste muy constante con algo o con alguien. Se te aclaran un par de cuestiones. Lo que vos presentés con respecto a tus amigos, ¿no? No, por ahí acá simplemente, no sé un amigo o una amiga te pretende, ¿no? Am amistad y pasiones, dice confirmación a ver qué más sale de todo, medio mezcladito el tema de los amigos acá es muy importante capaz si sí tenés algún proyecto con amigos también, ¿no? se aclara algo con respecto a esto mira otra vez el perro es la carta de la amistad mm. Aparecen dos mujeres, Sagitario, Leo, Aries, Puede Ser. Hmm, ¿Qué pasa? Porque las cartas no son malas en sí tampoco. O sea, tal vez, eh, Scorpio, te das cuenta que algún amigo o amiga sigue teniendo esperanzas para con vos, ¿no? Pero, y acá puede haber un encuentro pasional, inclusive, con alguien que dice ser tu amigo o tu amiga. Porque alrededor de la serpiente no hay cartas malas, ¿no? Bueno, otra vez el árbol, dieta, salud. Hay un nuevo inicio más comprometido. Por ahí se pasa de una etapa de amistad a algo más, ¿no? Puede ser esto. Sí, algo un poquito más serio. O por ahí es un nuevo inicio en algún proyecto con amigos. Mirá, es la carta de la madurez. Otro un otro nuevo inicio, ¿no? Solamente. Mirá. Te recomiendo buscar el número 99 también, ¿no? 99. Bueno, primero que es como que escorpio está mostrándose más feliz de lo que es. <ríe> Hay un poco de estrés, de cansancio, de agotamiento, ¿no? Esto es ya tener que soltar algo que vos sabés que es medio tóxico, por así decirlo. Hay un nuevo inicio, dice, algo más maduro, más serio. Esto puede ser un nuevo contrato. O puede ser, no sé, tomarte más en serio alguna cuestión de algún área de tu vida. Como te digo, por ahí puede ser un proyecto con amigos simplemente, ¿no? Ya es ser más maduro con respecto a este tema y darte cuenta inclusive que si hay algo que te estresa mucho, te cansa mucho, que tenés más chances, ¿no? Alejándote un poco de la situación, te vas a dar cuenta con más claridad de cómo son las cuestiones. No nos olvidemos que salieron las aclaraciones acá. O sea, se te va a aclarar algo, pero vos mmm, dándote cuenta que tenés más posibilidades. Esto puede ser. Está solo sola, no sé, dentro del área de amigos tenés más posibilidades con esta persona, ¿no? O si querés que algo se repita, hay más chance, hay una nueva oportunidad inclusive, ¿no? Es una nueva etapa, claramente, claramente. Pero me da la sensación que bastante optimista igual esta lectura. lo vuelvo a leer, dice, escorpio dice, desconcierto, constancia, aclaraciones, presentimientos, amistad, pasiones y confirmación. ¿Qué te apasiona? Para Scorpio, esta es su carta, la carta de las pasiones, sale siempre, siempre, siempre, siempre, ¿no? La carta de las pasiones, ¿qué te apasiona o quién te apasiona, no? Es un nuevo inicio, estás solo, o sola puede venir alguien acá, claramente. Pero la idea es relajarse, porque hasta que uno no se relaja y se aleja un poquito de la situación, no se da cuenta con frialdad, ¿no?, de cómo sería el avance. Pero bueno, claramente es un nuevo inicio de todo tipo. Puede ser un nuevo contrato, un nuevo trabajo más serio, ¿no? Puede ser. Eh, así que bueno. Hay que soltar un poquito el estrés. A todos le viene saliendo el árbol. El árbol es dieta vegetariana, alimentarse mejor, hacer actividad, ¿no? Para no pensar tanto, sobre todo. Así que bueno, eso es lo que salió. Sigo con Sagitario. A ah, ver, ¿qué tenemos? Aclaraciones. El compás. A no ser que algunos Sagitarianos sean arquitectos. El, el, el compás es una, una herramienta de trabajo, inclusive, también, ¿no? Es trazar una estrategia, puede ser, inclusive. Ok, vamos a ver, Sagitario. Energías disponibles. Gracias por seguirme, por suscribirte, por comentar, por dar like, por tu cafecito a... Ah. Siempre es bienvenido. Todo tipo de comentario para ayudar a crecer, compartir y demás. En serio, fuera de joda. Mi canal es muy chiquito, así que todo viene bien. Dice, reflexiones, Sagitario, la silla, la suerte. Reflexiones, suerte, suspiros. Mirá, esta no salió nunca hasta hoy. Fantasía y éxito. ¡Éxito! <risa> reflexiones. Suerte. Bueno, por ahí te estás replanteando alguna situación, ¿no? Eh... No sé por qué sale. Por un lado. No siendo tan impulsivo como te dice acá, ¿no? O por ahí, no sé. Te das cuenta que tuviste una buena racha y que ya se terminó. De todas maneras, de nuevo, vas a enfocarte en esto que te interesa. En tus. ¿Cuáles son tus fantasías? No sé qué pasa con las fantasías acá. Éxito. A ver, vamos a aclarar un poco más, aquí Los ratones, tu carta. La carta de la ratita. <risa> Yo jodo, pero siempre el totem sale de que es el ratón, ¿sí? Sagitario. <risa> Manden plata, ratitas. Bueno, dice, ratones, ancla, cruz, el sol. Y los peces. Mirá. Tenemos que. A ver, porque dicen que los que tienen mucho, mucho dinero es porque no la comparten, ¿no? También. De <risa> verdad, sale eso, mirá. El ancla es. Eh, acá están enfocándose mucho en su cuestión económica, ¿no? Y la cruz ya es un peso, o sea, es como que necesitas moverte un poquito, ¿no? Salir de ahí. Te recomiendo los horarios diurnos. Eh, no sé, salir a pescar. A... En serio, los peces es abundancia. Se viene una abundancia para vos, Sagitario. Fuera de joda, yo lo tomo como un chiste siempre, pero se venía medio mal económicamente, que los ratones es escasez de todo tipo, puede ser acá, emocional o de estabilidad, ¿no? Por ahí, viste, qué sé yo, podría estar más o menos bien económicamente, pero estar quieto, sin moverte, que Sagitario es un signo de libertad, ¿no? Lo rige Júpiter, que tiene que ver con la sabiduría, con los otros países, con los viajes, ¿no? Con los movimientos. Así que puede ser que no, no hayas estado haciendo esto por mucho trabajo. Pero bueno, si viene una iluminación, vas a tener tu recompensa, dice, ¿no? Por ahí tuviste una mala racha, ¿ves? Una racha de mala suerte, pero vas a alimentar esto de cierta manera y vas a tener un éxito. Si viene un éxito económico para mí, mi pues, ser Sagitario. Sinceramente, ¿eh? Mira, tenemos los sueños. Ay. No sé, porque acá siento como que estuviste guerreándola demasiado ya. Hmm. Acá aparece gente no muy madura inclusive también. Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio, energía masculina. Después aparece alguien que puede ser vibrar como Libra, como Géminis o Acuario, inclusive, pero alguien no, no, no muy maduro. Alguien, viste, medio tóxico sin empezar esto. Eh, y no sé, porque sinceramente es como que no te estabas animando a hacer algo, ¿no? Acá, sí o sí. Bueno, la carta de la esquizofrenia también tiene que ver con pensar de una forma y sentir de otra, ¿no? Como que no estar muy equilibrado en lo que uno. Mm, Piensa y siente a la vez, ¿no? Es como decir, bueno, yo siento que quiero hacer esto. Yo siento que no sé qué, qué es por ahí. Pero tu mente misma te boicotea, ¿no? Entonces, sí, bueno, no sé. Cualquier cosa que hagas es, eh, va a ser por un nuevo inicio. Exitosamente. Eh, para mí es un nuevo inicio más fluido. O sea, cuando no fluyen las cosas es que no es por ahí. Simplemente chau, ¿no? Hmm. Re loco esto. Sagitario. Para mí... Hay algo con respecto a la, a la economía. Me da la sensación que es una lectura más bien económica esta, ¿eh? Es un nuevo inicio que te va a dejar más tranquilo, tranquila. Bueno, a relajarse un poquito porque, sinceramente, se ve re tóxico todo. No se ve como un fruto que uno recoge, sino como que de nuevo le enganchás la, la vuelta. No sé cómo explicarlo. Es un nuevo inicio. Una nueva etapa económica en tu vida. Éxito. Éxito. A ver Capricornio, vamos a ver Energías, para esta semana, para estos días, futuro cercano ¿no? ¿Qué tiene para Capricornio? Gracias Capri por seguirme, por suscribirte a mi canal A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene para Capricornio? Yo, que las lecturas venían saliendo súper picadas últimamente que me... A ver Capri, vamos a ver Amor, siempre que veo esa carta me da risa, te juro. Me da risa el amor, te juro. Es que es un canario el amor acá. Bueno, dice amor, desconcierto. Progreso, suspiros y secretos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Constancia. Ay, oh, Dios. Esto es un amor que ya, sinceramente, no sé qué pasa con el amor en la vida de Capricornio. Me gustaría que venga alguien de Capricornio y me diga, ¿sabes qué está pasando de esto? El video sentimental. La realidad es que ya. Esta vela se ha apagado. Se cayó. El... Dios mío, por favor, dice progreso, suspiros. O sea, es como que. La... Si querías que algo avance, no, no, no. Hay un cortecito más bien, ¿no? Como que venían dándole mecha a algo, que no, no. Vos sabés que no. Dice secretos y constancia. Tal vez en secreto ya estás. Eh... Reando, nuevo vínculo, una nueva relación. ¿no? Dice, la lechuza con la Le digo es acá chumerío, puterío. Hay una carta oculta. Oh. Acá yo no sé si no se ha bloqueado a alguien en las redes o qué pasa por las redes. O hay una discusión a través de redes sociales. Y hay un mensaje: Mira hay secretos. Alguien en secreto te lo reconoce o dice algo, ¿no? Puede ser admirador de secretos. Doblemente salen los secretos acá. Bueno, a ver, ¿qué más sale? Mirá, la parte de los enamorados otra vez ah, no pienses en esto. <ríe> Vacío. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Porque el amor sale presente, ¿no? En las lecturas. Que esto no pasa mucho para, para las lecturas de Capricornio últimamente, ¿no? de Tenemos, disfrutar de las pequeñas cosas, pero como que a la vez esto aburre, ¿no? Sinceramente. A ver, capaz todos los días miras las redes y ya no va más esto. Hay un corte acá radical. Esto puede ser que alguien te bloquee o bloqueas a alguien en las redes. Y después, por otro lado, es oh, un desbloqueo simplemente. ¿no? Es un cambio radical en la situación que venías atravesando. Como que si algo venía avanzando y se truncó, se da vuelta la situación. ¿no? Eh, si alguien te tenía bloqueado, te puede desbloquear y volver a hablar. ¿no? Eh, es un cambio radical completamente. Aparecen energías de mucha estructura, de como muchas, muchos dogmas, ¿no? muchas cuestiones ahí. Pues bueno, eh, ¿puedo alguien que, si estás solo sola, puede parecer alguien que te, que te atrae físicamente, inclusive, no puede ser también. Pero bueno, sinceramente, siento como que hay una, una energía de no querer pensar tanto en esto, sinceramente. no Es como no, no, no pienses más ya, sinceramente. Eh, es rara esta la energía. Mensajes que van, mensajes que vienen. Si no te habla nadie, es como si te estuviesen observando de cerca inclusive, ¿no? Te lo vuelvo a leer. Dice, amor desconcierto, progreso, suspiros, secretos y constancia. Para mí, esto es una lectura sentimental claramente. Alguien en secreto igual está siendo constante de todas maneras, más allá. Esto puede ser un ex o una ex, ¿no? Eh, resucita al muerto. <risa> y bueno. La, la recomendación es no pensar tanto en esto, sinceramente, no, no sé. Esa es la, la cuestión que me da. A ver, Acuario, ¿qué tenemos? Acuario, vas a tener a Plutón en tu signo durante 18 años, te la regalo. Eh. Son 18 años de transformación. 18 hermano o hermana de Acuario, te la regalo. Se cayó suerte, destino, prudencia... Fantasía, suerte, destino, prudencia, fantasía, engaños, ay, ya todo el mundo sale, nostalgia. Bueno, cuidado con la suerte, ¿no? no no, hay que confiar demasiado en esta suerte que uno tiene, hay que ir despacio y no ser tan fantasioso. Bueno, como decía, ¿no? Eh, hay que ver dónde tenés, ah, pará porque estás Saturno en la casa 2 también bueno, con lo que vos sea que hayas estado alucinando por demás con respecto al trabajo y eso, vas a tener como una especie de obliga, va a ser obligatorio bajar a tierra sinceramente, ¿no? hay que tener cuidado con el autoengaño porque acá claramente sale luego de la fantasía, no sé o suponete que te interesa el amor, no sé lo que es virtual y todo eso no, no es real, esto puede traerte mucha tristeza ¿no? engancharte con algo que no es del todo cierto esto va a adoptar otra situación, ¿no? Obviamente. Tenemos los peces. ¿Cómo explicarlo? Porque como si fuese que hay cierto movimiento. O que hubo cierto movimiento. Y esto ya se corta un poco más, ¿no? ¿Y qué pasa con los mensajes? Dice la llave. ¿Ves? Otra vez sale la carta de la nostalgia. De, de estar como medio pesimista. Luego de una buena racha económica. Puede ser inclusive, ¿no? Te lo vuelvo a leer, dice. Suerte, destino, prudencia, fantasías, engaño, nostalgia. Bueno. Acuario, ascendente Acuario, te recomiendo disfrutar más de las pequeñas cosas de, los di, de la vida, ¿no? Mm, acá sí hay abundancia, porque salió el 88, que es el número de la abundancia. Oh, bueno, Acuario también, mandó un regalito que te veo que está bien económicamente. <risa> dice. Eh, Vas a terminar de soltar una situación, ¿no? Hay un ciclo que se termina ya, hay un cambio radical en esto. Algo con respecto a gente del pasado, ¿puede ser? O a cuestiones del pasado que ya no te gustan. Esto es karmático, es astrológico, ¿no? Es para una liberación. Por ahí ahora no te vas a dar cuenta de esto. Por ahí algunos aguarianos están teniendo un despertar espiritual y se dan cuenta que cierta gente ya no va más en su vida, ¿no? ¿Viste? cuando sale gente de tu vida que vos decís no entiendo por qué esta persona me separé o se fue o lo que haya pasado es para una liberación a futuro, ¿no? Como para liberarte rápido de una cuestión que ya veías que no venía siendo muy factible o positiva para tu vida tu momento ¿no? cualquier cosa que salga de tu vida es por esta transformación radical que te digo que vas a vivir durante 18 años <risa> te la regalo bueno, continuo con Pisces. Pisces, gracias por seguirme, suscribirte a mi canal, vamos a ver, energías disponibles, Pisces, tenés a Saturno arriba tuyo. ¿Saturno cuánto va a estar? No son 18, pero son como unos varios años, no es que es un año, no, Son, es un ciclo de muchos años también de aprendizaje fuerte, no sé si unos, no, no, no quiero mentir, pero... Son un par de años de esta estructura ahí, ¿no? <ríe> bueno, Saturno en Pisces te recomiendo buscar. Ok, tenemos, Pisces, éxito, éxito, secretos, la curiosidad fantasía. Bueno, y es, esta es tu carta, Pisces, siempre sale la misma para vos, la fantasía. Pisces es los, uno de los signos, bueno, no sé si no el más signo fantasioso de todos, ¿no? Por eso muchos piscianos son muy buenos artistas, inclusive. Expertos en dramaturgia. Ah. Dice, éxito, secretos, laboriosidad, fantasía, comunicaciones y engaños hoy. Acá hay mensajes que no son del todo ciertos, ¿no? O por ahí por mensaje te das cuenta que te han engañado. ¿eh? Éxito, secretos. No sé qué pasa con los secretos. Hmm. pero para que te vaya mejor en tu trabajo o mismo. No sé. Oh, ¿qué pasa con la, la comunicación? Es lo peorcito. Oh, cuidado con los aparatos tecnológicos. Puede ser que se te rompa alguno, simplemente, ¿no? O internet. Alguna cosa de esas. A ver, ¿qué más sale? mira el barco dos veces. piscis Viajecitos. Movimientos. Ir y venir, ¿no? Bueno, acá te interesa alguien que está muy bien posicionado económicamente. Alguien que tiene su dinero o su pequeña empresa no o su proyecto con el cual gana dinero claramente ¿Sí? Pisi, si está solo sola hay más peces en el mar <ríe> hay más pescado <ríe> dice nuevos caminos ves es, esto yo no sé si venís de un viaje o te querés hacer un viaje esto es pesado esto es no sé la comunicación inclusive está súper difícil pero en secreto no sé ¿Qué pasa con el amor ahí? Ah, hay un amor en secreto. Ah. Mira, doble corte. ¡Wow! ¡Oh! ¡Más radical no puede ser este corte! ¡Dios! ¿Qué? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Hacia la armonía. Mm. Mira, esto es abesgarse okay. a algo, pero ya te digo, por exceso de fantasía o viceversa, ¿no? Acá puede aparecer alguien muy estructurado, muy estricto conservador o vos muy conservador o estuviste siendo muy conservador y esto fue la causa de ruptura, de separación claramente, ¿no? luego de toda esta separación pelea, discusión, cambio radical mirá la, el nivel de destrucción que se está manejando, ¿no? hay armonía luego de esto lo mejorcito que te doy espectador es en el amor igual, si estás solo sola, no sé hay alguien ahí, muy involucrado emocionalmente, ¿no? Y encima alguien que está bastante tranquilo con la situación que está. Bueno, por ahí tenés armonía sentimental, simplemente, nada más. Si estás sola, si te interesan los hombres, hay dos hombres juntos, o sea, no, las cartas no me dejan mentir, yo por eso las, las muestro, ¿no? Mira, mira este bigote y mira este bigote, dos, ahí. <ríe> si te interesa una mujer, capaz tiene dos, ¿no? Realmente. Si te interesan las mujeres, aparece muy presente una reina de diamantes, que puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. Si te interesan los hombres, hay dos eh, o, o hasta tres, no sé. Cáncer, Pisces, Escorpio puede ser. Y al lado otro hombre de Tauro, Virgo, Capricornio. Juntos puede ser también dos hombres. ¿no? Bueno, y acá tenemos este estructurado que puede ser Capricornio confirmado. Este, y bueno, no sé, porque hay un cambio radical luego de todo este quilombo, vas a encontrar la armonía Y te vuelvo a leer, dice Éxitos, secretos, la curiosidad, fantasía, comunicaciones, engaños, sabiduría Y como si fuese que un engaño o algún problema grave a tu favor, o, o estudiando bien la situación Salen los libros dos veces, no sé si estudiaste algo, piscis o qué conoces, o qué sabes, ¿no? No sé qué pasa con los libros en tu vida. Comentadme en el video. Quiero que alguien de Pisces me comente... Si estudian algo, qué pasa con los libros acá. O en el diario íntimo. Por ahí están escribiendo un libro, qué sé yo. Un guión. No sé. Pero los peces siempre es abundancia, ¿no? Abundancia... Varios amores puede ser acá. ¿Qué querés que te diga? Siempre sale lo mismo para Pisces. Así que, bueno. Mensajes, energías disponibles, obviamente. Adaptémonos a la situación de cada uno. es general, obviamente, esto... Este, y recordad que siempre sos dueño o dueña de tu destino y usar las energías para transformarlas no esto es lo importante que uno ya más o menos sabiendo cómo está el panorama puede ir con más precaución o inclusive puede ayudar al destino a, a, a su favor así que bueno, energías disponibles gracias a los que mandaron propina eh, por la buena onda, por compartir, por suscribirse y bueno, nos vemos en la próxima abracitos